Bienvenidos, este es el curso de Física 2. Los temas que vamos a desarrollar en el curso de Física 2, en la primera unidad y segunda unidad, es electricidad, mecánica y fluidos y ondas. Y en la unidad 3 y 4 son los temas de termodinámica, electricidad y electromagnetismo. ¿Sabes tú cuál es la importancia del curso de Física 2 en los siguientes cursos que vas a llevar más adelante? ¿Sabes qué importancia tiene este curso en los temas de termodinámica, mecánica y fluidos y circuitos eléctricos? Mi nombre es Jason Iseías Manchego Palomino. Soy licenciado en física por la Universidad Nacional de San Agustín y magíster en, en administración de la educación y diplomado en enseñanzas por competencias. Soy especialista en enseñanza por metodologías activas, en especial el FreePlex Classroom y el uso de equipos PASCO para laboratorio. Colaboro con la Universidad Continental en la implementación de metodologías activas en el proceso de enseñanza. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.